Hermano, dime, la situación que vivieron ustedes en el aeropuerto Cibao. Bueno, este, en el aeropuerto Cibao lo que sucedió fue que vino mi suegra, mi esposa y mi hija. Entonces, ellos, un ejemplo, nadie tiene acceso a recoger los pasajeros en el frente. Y los maleteros le dijeron a ellos que tenían que ir para adentro. Entonces lo que ellos dejaron a mi esposa y mi suegra y mi hija con ocho maletas, a que bajaran para abajo, para el parqueo porque nadie tiene acceso a montar personas en el frente ¿Qué pasa? que donde tú vas a donde tú tienes el acceso de subir las maletas ahí no hay cámara porque la cámara está arriba y el carro todo está abajo entonces no tiene acceso la cámara entonces cuando nosotros estábamos subiendo la maleta eh, el bolso estaba adelante y alguien, parece un descuido de nosotros, fue y sacó el bolso y se fue por ahí mismo, ¿entiendes? Entonces eso fue lo que pasó. ¿Qué contenía el bolso? Bueno, el bolso contenía este, eh, 10 mil dólares, contenía el bolso, que era producto de mi esposa y mi suegra. También tenía aproximadamente 12 mil dólares en prendas, tenía lentes tenida toda la tarjeta de crédito de, de mi suegra y su cédula también. Estamos hablando que esto es dentro del parqueo del aeropuerto Cibao. Dentro del parqueo del aeropuerto Cibao. Ahora bien, yo, mi pregunta es cómo es el que viene no le dan acceso para que monte su maleta desde que sale de, la, desde que sale de, de, de, de aduana y entonces los que se van tienen acceso a dejarlo frente al aeropuerto porque tiene que ser diferente. Si una persona viene, viene cansado, un viaje largo, lo que sea Ellos tienen que darle la prioridad a ellos que se monten Que monten todo frente al aeropuerto porque Frente a frente ahí tienen la policía y todo Pero donde se va a montar la maleta Allá no hay seguridad, ¿entiendes? Y eso eso, eso está mal. tamaño el llamado que tú le haces entonces a las autoridades? Bueno, el llamado que yo le doy a, la, a las autoridades Que tengan mejor ética de trabajo, que tenga mejor conciencia con los viajeros porque nosotros somos los que eh, soportamos el país un poco, ¿entiendes? Entonces te, tienen, que tener, tienen que tener mejor ética y tienen que tener más seguridad en, eh, en el área donde lo, los viajeros van a, a montar su maleta en el carro porque todo todo ladrón que vaya es a buscar a los viajeros, no a los que se van, ¿entiendes? Y yo pienso que también tiene que tener muy cuida, mucho cuidado porque esas son una bajada que hay por ahí y si una mujer viene con niños, señora mayores, ¿entiendes? Eh, eso eso eso está mal, eso, eso es muy peligroso ahí. Ok, ¿el nombre tuyo es? Eh, Teuris Olivares. ¿Tú eres pelotero? No, es pelotero, trabajo okay. ahora con los ya Muchísimas gracias. Señor.